Quisiera ser yo y que estuviera en los zapatos de tu novio Contigo agarrado de la mano Pero adivina quién no abrió la boca Y no habló a tiempo Quisiera ser yo. Mi mente todos los días me reclama ¿Por qué no hablaste a tiempo? Estuviste bien, pendejo Esperando que se te acercara, me reclame, yo me arrepiento de no haber hablado quisiera, quisiera ser yo el que estuviera en los zapatos de tu novio Pero uno por pendejo no habló a tiempo Ahora todos los días me acuesto mirando al techo Preguntándome por qué no tuve las ganas La idea de que tú me gustas demasiado Ya casi pasan dos años Desde que me iba a declarar a ti Pero porque no hablé Ahora todos los días me acuesto Viendo al techo Preguntándome por qué no hablaste a tiempo Al final y al cabo el hubiera ya no existe Ya no tengo otra oportunidad ni crea en una máquina del tiempo, puedo regresar. <risas> Quisiera ser yo. Peor es que te va a venir feliz con tu yo Hasta me imagino cómo hubiera sido si estuviera contigo, agarrado de la mano por varias opciones. No me declaré a ti, pero una de Y decirte que me gustas, ja, ja, ja, ja. Eso, quisiera ser yo el que estuviera en los zapatos de tu... Pero adivina quién no habló a tiempo, a tiempo No listo, no tuvo esas agallas de decirte lo caras cuando pero para ser específico desde la secundaria, pero yo nunca hablé, solo te veo como una amistad, por fuera no expreso nada, pero por dentro me está quemando el dolor y la culpa de por qué no hablé a tiempo, quisiera ser yo el que estuviera en los zapatos de tu novio, <risas> Tizor, soy un guerrero.